¿Sabes qué es lo que más te limita? No son las demás personas, no son las circunstancias, eres tú. Eres tú a través de las historias que te cuentas, porque tú, al igual que todos nosotros, has aprendido historias que te contaron, que son historias negativas, que son historias equivocadas, que te desempoderan, que te hacen sentirte atrapado, que te hacen sentir empequeñecido. Yo te invito a que descubras cuáles son esas historias que te cuentas a partir de entender las historias más comunes y tú transformes, reescribas todas esas historias y que te conviertas en el protagonista de tu propia historia.